Hey, bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy. Yo soy Messi, obviamente. En este video me voy a hacer un look, algo artístico, de portada de revista. Me hice, bueno, dos looks con el mismo look. Si quieres saber lo que quiero decir con esto, quédate mirando el video. Hoy me voy a hacer una rutina de cuidados en la piel que quise hacérmela frente a las cámaras para que la vean, aunque sea bien resumido. Lo primero que voy a hacer es lavarme la cara. Yo me lavo la cara con jabón. Me voy a poner jabón en la cara y cuando tenga espumita me voy a poner un poquito de este exfoliante de Artistry Polishing Scrub. Ahora mi cara está limpia, exfoliada y seca. Lo que voy a hacer es depilarme todos los vellitos con mi Flawless Finishing Touch, del cual ya he hecho dos videos. Hice un video en el año 2017. Hice un video actualizando sobre lo que pienso de este producto en el 2018. Y por si acaso quieren saber, <risa> sigo pensando que es una maravilla. Lo sigo usando, no he tenido ningún tipo de queja con este producto Y ahora acabo de mezclar un poquito de esta mascarilla de arcilla Indian Healing Clay De la cual también hice un video Con un poquito de vinagre de manzana Y esta mezcla me la voy a poner en la cara He probado con brochitas para que se vea más bonito para el canal, pero no hay nada como los dedos y si oye un sonido como de algo masticando, es mi perrita, como siempre. Muchas personas dicen que esta mascarilla no es muy bueno usarla con frecuencia si tienes piel seca. Yo tengo piel muy extremadamente seca y esta mascarilla me deja la piel más hidratada. Esta mascarilla me hidrata la piel. Y ahora parezco una viejita. Casi no puedo hablar porque está bien durita y bien tensa. Ha tardado mucho en secar porque me puse una capa muy gruesa. Ya no está pegajosa para nada. Sí, me la voy a sacar ya. Y ahora que me he sacado toda esa mascarilla, voy a ir a la hidratación. Me voy a poner mi crema humectante, Vivea Care. Y me voy a dar una primera capa de hidratación. Incluyendo los ojos. Y una segunda capita. Agregando dos gotitas de aceite arcán Mientras más Te masajes el producto Más se va a absorber En tu piel, más va a funcionar Si tienes piel seca y no te ha funcionado Nada Toma la misma crema de siempre Y la mucho, mucho, mucho Y vas a ver la diferencia Y si no, déjame un mensaje dime Mentirosa Me voy a poner otro poquito de crema por aquí Para afeitarme las cejas yo estoy muy acostumbrada, lo hago desde que tenía como 17 algo así nada no del otro mundo Voy a comenzar probando esto de ponerse el labial rojo en las ojeras Solamente un poquito porque Mientras más oscura es la persona, más rojo puede ser el producto para bloquear las ojeras Pero yo soy ahí en medio entre morena y blanquita Entonces no debo usar demasiado del rojo. Voy a ponerme también encima un poquito de mi corrector de ojeras color melocotón. También por aquí donde tengo esas manchitas negras. Y esperemos que cuando me ponga la base no se note nada. Voy a ligar dos. Una que me queda bien clarita y una que me queda un poquito oscura. O bastante ya. Y hay tan poquito sol, cada día noto que mi base me va quedando más y más oscura. Un poco de mi base Dermacol de en el color 222, que cuando viene a ver sola me sirve. Y me voy a poner un poquito de Yue en el color caramel. Son dos bases de alta cobertura. Y me la estoy poniendo y olvidé prender la cámara. Lamentablemente Le puse otro poco de caramel Porque me siento que está un poco muy clarita Dios, cuánta cobertura hay aquí Me gusta, me gusta el tono Que quedó, aunque es un poco naranja Porque caramel es muy dorada Pero no se ve mal Miren como, bueno no sé si se nota en la cámara Pero yo me veo aquí verde Porque yo soy oliva y aquí me veo naranja. Como concealer me voy a poner un poquito de Tarte. Light, medium, honey. Pure beige de LA Girl. Y como contorno me voy a poner el Girl en el color Beautiful Bronze. En cámara el contorno se ve mucho más fuerte de lo que se ve en persona. No sé por qué, pero bueno. Ahora voy a tomar un poquito de, de Velvetizer de Urban Decay, este se llama Setting Brush de Real Techniques lo voy a depositar por aquí para irme fijando Y ahora voy a tomar esta esponja y lo voy a presionar ya por todas partes me voy a broncear un poquito con este bronce de Lynn. lo necesito porque ya no hay sol ahora me voy a hacer las cejas de un prontito guardemos un minuto de silencio por nuestro querido amigo Multitalent fixing spray como iluminador. Estos me asustan porque siempre siento que me quedan demasiado claros. Ahora voy a tomar esta sombra marrón. Es un color satinado, no es mate es precioso. Todas las sombras de esta paleta son súper fáciles de difuminar. Increíble. ¿Ven? Súper fácil. Vamos a comparar dos dorados a ver por cuál me voy a decidir. Este es Goldmine en el color Frost de MAC y este es de la paleta Prison de Anastasia Beverly Hills cuál está más bonito que crean son absolutamente idénticos, así que voy a tomar el de Anastasia pero primero voy a aportar un poquito de base voy a ponerme un poquito de sombra dorada en crema prácticamente voy a hacer un cut crease con esto la esparzo un poquito Ahora voy a tomar la sombra pirámide. En realidad pirámide no es seca, es también bastante cremosa. Me estoy llevando la sombra dorada hacia afuera, así, dándole un poquito de... Look de revista. Hacia abajo también. Todo el párpado inferior. Pero voy a tomar un poquito más del marrón. Y también por aquí, así. Para acompañar un poquito el dorado con el marrón. ¿Ven lo que quiero decir? Voy a acompañar al dorado un poquito con el marrón en su camino hacia afuera. Y ahora que ya nos tiramos la foto para la revista vamos a convertir este look en un look más usable por cierto lo último que dije no se grabó porque de nuevo encontré el micrófono apagado hay días así en Classic channel muy muy mesis voy a poner máscara marrón decidí que también quiero un poco de delineador verde en la línea del agua inferior Creo que ya lo tenemos. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete a ClassyMes. Y estoy subiendo videos casi todos los días, así que no te lo pierdas. ¡Suscríbete!